Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy nosotros vamos a hacer un video de cómo añadir un canal de YouTube, ¿ok? Este video no es para hacer una cuenta de YouTube desde cero, sino para crear otra cuenta de YouTube. ¿Sabían ustedes que con el mismo correo yo puedo tener varias cuentas de YouTube? O sea, no es necesario tener, de que voy a crear un correo nuevo para un canal de YouTube. No, con un solo correo usted puede tener varias cuentas de YouTube. Entonces, ya que de, de poco usted tiene su primer canal de YouTube y usted quiere hacer otro canal de YouTube, vamos de una vez aquí en la pantalla, usted se va y usted va a loguearse en YouTube como usted siempre lo hace y usted se va a ir va a, ir a usted donde dice aquí mi canal, se puede ir tanto a mi canal primero o le puede dar aquí ajustes donde está la ruedita dentada, de le vamos a dar aquí ajustes. Ok, Otra forma para entrar a esta parte es aquí cuando ustedes le den, por ejemplo, ustedes se loguean y le van a dar la ruedita dentada de y cuando le den a la ruedita dentada de se va a abrir esta misma página. bien es otra forma de accesar y si ustedes se fijan miren aquí donde dice ver todos mis canales o crear uno nuevo simplemente le doy un clic ahí y le vamos a dar aquí donde dice crear un canal nuevo aquí vamos a ponerle vamos a ponerle un nombre cualquiera vamos a ponerle juguetes vamos a ponerle un nombre rd crear y simplemente ya el canal ha sido creado ahora por ejemplo aquí si yo quiero personalizar le voy a personalizar miren ahí ya el canal ha sido creado solamente queda que usted suba fotos e imágenes entonces cómo usted va a ver todos los canales que usted tiene creado usted viene aquí y mira ahí donde dice juguetes rd y ahí está su otro canal si quiere cambiar al otro canal simplemente le da un clic Y ya está usted en el otro canal. Si quiere ir al otro, pues le da de nuevo a Juguete RD y así viceversa. Entonces aquí se van a poner, cada vez que usted se loguea a su correo, se van a poner una lista de todos los canales que usted tiene. Bien. Bueno, señores, espero que le, bueno, señores, espero que le haya servido este video, le sirva de ayuda. Denle a me gusta y, y se, subimos más videos, subimos más videos.